¿Cómo están mis, mis padres con cebolla? Bien, a un nuevo video para Final Fantasy 3 y les, hoy hoy les voy a explicar cómo conseguir el final bueno. Esto sí que va a ser imposible, ya que para descubrir los secretos te que ganar primero la noche 5 y la Nightmare. Si ya la has pasado o quieres conseguir el final bueno y descubrir todos los secretos, este video es para ti. Este video va a ser para las personas que ya quien descubre los secretos apenas lo juegan. Les explico. Estamos en la noche número 1, y como pueden darse cuenta le he dado New Game Porque para descubrir todos los secretos hay que hacer todo lo demás Todo lo demás Así que... Para hacerlo lo que tienen que hacer es ir Lo que vamos a ver ahorita Primero no hay nada que ver Primero nos tenemos que darle pausa y esperar a que, que pasemos al, al primer Dead game. Para luego ya empezar con los, a descubrir los secretos del juego Así que nos vemos en la noche 2 O hasta... o, o después... O, o, o justo a las 6 de la mañana Bueno, ya estamos aquí Ya va a ser las 6 dentro de nada Bueno, 6 de la mañana, pero eso... A partir de ahora no va a importar Solo vamos que esperar que ya nos dé el primer mi juego Como pueden ver ya está saliendo lo tenemos que ir por la izquierda no vamos por aquí abajo seguimos aquí abajo aquí sale como BBB de click o sea es que hay un poste de balonboy que hay que apretar estas cosas van a ir cambiando a medida que avancemos Que avancemos cada noche, va a ir cambiando las cosas. Ya les digo, por, ya les diré por qué. A ver, el volumen no está muy alto, no estamos muy bajo. Pero creo que no iba a escuchar nada. Err, err, err, err. Y como puede, me lo mata el hombre morado. <risa> Estamos a un muy buen paso. Ahora aquí viene lo siguiente. A ver si te callas o no. Gracias. Ahora tenemos que ir a la. A ver, Spintra. A la 9. A ver tú, Spintra. A la 9, me, me, me darás perder tiempo vos. O sea, esto que ve aquí es la es la imagen esta de Balloon Boy. Está aquí, donde... donde Aquí en la parte izquierda, de la, de la casi del punto ciego izquierdo de la pantalla. A ver, me voy a escargarme de le, le damos aquí... Hasta que salga el minijuego. Le dan, presionamos aquí en el póster Balloon Boy. A ver, que no, a ver si no está haciendo bien. Cuando... ¿Cuánto me da... Ya está. Debe en, to en todo el póster. Cogemos todos los globos. Ala. Me caí. A ver. Este va a ser... Un intento más. Ya está. No Aquí está la salida de Exit Pero no se vayan por la salida Si se van por la salida van a regresar a Noche 2 Y no voy a descubrir el secreto Nosotros Tenemos que saltar por el muro a caer por el inframundo Vamos aquí a la derecha porque ya verán cómo va a aparecer No le hagan caso a todo esto Codidamos nuestro camino hasta llegar hasta este globito de, de colores Y una vez que hicimos el globo, ya le hemos personalizado el minijuego de Balloon Boy Pero, volveremos a, a presionar, y a la cámara 8 Y le damos nuevamente al poste Balloon Boy y, y, y, vieran cambios Ahorita, ahorita, ahorita tenemos que ir, ir Ahora, sí. Recobramos el primer paso El segundo paso de la noche 2 tenemos que ir A la cámara, a ver tuvo Speed no me hagas perder tiempo Te está a pintar aquí no puede hacer nada. Gracias. Aquí están viendo unos botoncitos ahí. Eh, aquí en la máquina arcade. Volvió a pintar a la cámara 7. ¡Ey! No se va. A ver, espera. A ver, espérame tantito a que, que se vaya. Hello. Presionamos. Superior izquierda. Inferior izquierda. Superior derecha, inferior derecha y nos va a al minijuego de mangle. Tenemos que agarrar todas las piezas. Este niño no queda destruirnos. Si le tocamos al niño, moriremos y nos regresará a la noche 2. Y tenemos que hacer esto de nuevo. Ahora si sí aprovechamos que, que este va pasando por aquí. Cogemos la otra pieza. Mucho cuidado, que alguna veces voy a... Poder, ¡Voy a poner! ¡No! ¡Oh, no! De verdad, porque soy tan malo? A ver, intentémoslo otra vez. Tengo dado aquí de vuelta. Ahora, ahora sí, no debo fallar. ¡Ya está! Al igual que anteriormente, no hay que ir al exit. Hay que tener mucho cuidado de no ir al exit. ¿Por qué no ir por el exit? Porque si nos vamos por el, por la, por el exit, o sea, por la salida, la, la, la podemos liarla. Una vez tenemos que ir por la izquierda arrastrando a Mangle. Aquí verán unos globos que dejó Balloon Boy. Hay que escalarlos muy bien. Tenemos que calar bien estos globos hasta llegar a un pastel. Esto va a poder caerme, pero ya agarré el pastel. Y nos manda a regreso a la noche 2. Ahora tenemos que volver a hacer el procedimiento del minijuego de Balloon Boy. Espera, mira, aquí tantito, ya está. Volvemos, cámara 8. Y vamos aquí en el poste Balloon Boy. Tenemos que presionarlo como sea posible. Ya está. A diferencia de que en otro minijuego no podemos ya, ya no podemos agarrar todos los globos con cuatro basta. Ahora nos dejamos caer. Aquí hay que cambiar de todo. Hay que tener mucho cuidado de no caerse porque no, no, no, no. A ver, vol volveremos en breves. Estamos aquí de regreso. Como pueden ver, me caí porque fui un fail. Caer. Hay que saltar fuertes los globitos porque el anterior intento se me fue. No puede dar el botón de saltar. Hay que tener mucho cuidado de no caerte porque si no, porque sabes que las cosas pueden ser fatales. Hay, hay, que, hay que saltar todos los globitos hasta que pasar por aquí. Donde va a aparecer un niño llorando. Aquí le damos el pastel. El niño se, re, se alegra. Y ahí ya vamos directamente a la noche 2. Aquí no va a haber más por la noche 2 Ahora lo que te queda por hacer es ganarla Así que nos así que ya no, nos veremos para la noche número 3 Esta vez voy a esquipear los minijuegos, los de minigames Así que nos vemos en la noche 3 Estamos aquí de vuelta y ya pasamos a la noche 2 Ahora aquí, aquí va a cambiar un poquito las cosas Miren los cambios que van a notar después de la noche 2 Aquí también lo que aquí tenemos que coger cuatro cupcakes para ir al juego de chica. Así que no, así que nos vemos en la noche 3. Ahora sí estamos en la noche 3. De Final Breath 3. Espérame que voy a activar el modo molestar que se me desactiva. Uh, hello, hello. Uh, for today. Cuídate. O sea, en la cámara 2 hay un coque, lo tenemos que agarrar. Cámara 2, ya agarramos uno. Cámara 3. Cámara 4, cocktail aquí. Y coque en la cámica de juegos. Lamento si no se vio, pero es que mientras de se movió a la cámara 6. Aquí, aquí estamos en mi juego de chica. Chica party. Agarramos un pastel nada más. No le da ninguno de estos niños. No tenemos que irnos por aquí. Nos saltamos por el muro hasta llegar un niño llorando. Le damos el pastel. Se alegra. Y, y con eso ya vamos a ir a la noche 3. Otra vez. Ahora solo se toca ganar la noche 3. Para ir directo a la noche número 4. Estamos aquí de regreso en el minijuego de, mini de la noche 3. Ahora nos tenemos que ir por abajo y aquí verán otro cambio que ustedes van a notar. Así es, es un código de números. Que va a aparecer 395248. 5, 2, 4, 8. ¿Y eso qué va a significar? El que no lo ha visto ya se los mostraré, pero el que ya lo ha visto ya, ya se lo debe de saber. Pero el que, el que no lo ha visto... Se los voy a decir cuan, cuan, cuando cuando ya estemos en la noche 4 en la oficina ahora solo nos falta ver cómo va a morir chica como, como pueden ver en, so, en sus minigames so, so, Solo seguimos el frío modado y ya está O quizá ya lo corte en esta parte pero eh, ¿Qué se va a decir? Ya la vamos a pausar aquí. Pero no lo vamos a continuar. Estamos en la noche 4 ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Antes me tengo que descargar de Fintra para que no venga a la oficina antes de tiempo. Le, le cayamos al tipo del teléfono. Ahora, aquí como una serie de números. O sea, aquí tienen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora es el código que nos vimos en el minigame. 3, 9, 5, 2, 4, 8. 3, 9, 5, 2, 4, 8 es el código. Ahora que debemos que hacer. Voy a bajar el volumen porque esta música tiene copyright. Lo que tenemos que hacer es ir por la izquierda. Ve cómo se glitchea. Nos dejamos caer. Todos nos dejamos caer este va a ser un poco complicado porque este va a ser un poquito complicado porque porque yo digo que va a ser complicado porque para hacer de que ferviarse estamos aquí estamos en estamos en, en, en el límite ahora nos tenemos que ir izquierda no A ver que la podíamos liar si nos si nos caemos. Ya, ya, ya lo hicimos. Este va, este va a ser que sí, muy complicado. Que, nos puede, que, te, que, que te puede costar un montón. Numerosas veces. Vamos siguiendo bien los pasos. Ok. Nos vamos por aquí. Nos tenemos que dejarnos buguear. No sé qué lado. Aquí, aquí está. Estamos en el muro. Y ahora ya verán una sorpresa. Nos, nos vamos por aquí hasta llegar a un, un niño llorando. Le damos aquí la, la, el pastel. Y ya nos vamos a la noche 4 otra vez. Como ya le dije anteriormente, no hay más por ahora. Solo nos queda ganar la noche 4 para ir directo a la noche número 5. Que es ahí donde vamos a liberar a todas las almas. Nos vemos a partir de la noche 5. Como pueden ver, ya estamos aquí en el minigame de la noche 4. Aquí van a notar un otro cambio aquí. El último cambio que verán ahora. Shadow Bonnie, así es. Ustedes ya lo habían notado cuando vieron el video de... de de Games, Aviton Gameplay, Marketplayer, Jessicae o otro youtuber que hicieron el final. Bueno. Lo que ustedes notaron es que, es que va a aparecer una figura de, de, de Shadow Bunny en la oficina. Ya lo verán. Volvemos en breves. Ahora sí estamos en la noche número 5. Ahora sí es la definitiva. Primero, como siempre, lo hago, me descargo de Spintra Hi. Hay una figura de Toy Bunny que, que está ahí, por el, por el, aquí en el lado derecho, cerca del botón de click para dar la cámara Tenemos que apretarle hasta que entremos en mi juego de Java Bunny Y ahí veamos cómo podemos hacer A ver, ¿por qué no me da? ¡Ya está! A ver, le bajo esto, que también tiene copiar esta canción Es muy simple Ahora so, para, para esto tenemos que cambiar de mundo Hay un niño ahí llorando Pero cómo hacemos para llegar a él Es muy simple Tenemos que ir presionar este botón que quiere ir cambiar de mundo Este que hará que, que subamos Tenemos que ir hasta el mundo de Balloon Boy Aquí está Ahora lo que tenemos que hacer es Presionar este botón para que suba Luego sobrepasar el muro le damos aquí rápido Al mundo de Shadow Bonnie Aquí le damos el pastel al niño Se alegra Y ahora sí nos vamos a la noche 5 Aquí va a ser el desenlace Ya verán por qué Va a estar todas las almas reunidas Ya tenemos todas las cuatro almas de los niños Niños, perdón Reunidas Ahora solo simplemente vamos a So, simplemente abrimos la cámara Vamos a la cámara 3 Y le damos aquí a la figura de Tepopet, o sea de la mayoneta presionamos el poste de la maioneta Llegamos hasta que entremos al en minijuego de la, Hasta que entremos al en minijuego Pero rápido A ver por qué no me da A ver por qué no me va Ya está debe presionarlo hasta acá, hasta que le dé Solo miren lo que va a pasar yo ya les mostré el final bueno, pero no les mostré los pasos, así que aquí están viendo, vemos que están todos los cinco niños, Freddy, Chica, Foxy, Bonnie y el quinto niño que estaba al lado de derecho del pastel era Golden Freddy. Aquí vemos la cara de pupé que se pone alegre, los, los cinco globos que van volando, bueno los seis, son las almas de los niños que ya fui, por fin fueron liberadas. Esto todavía no termina, ¿eh? Una vez que ya hayas descubierto todos los secretos, solo te queda ganar la Noche 5, donde veremos el último Dead de Mini Game. Dead Mini Game. Suerte y nos vemos en el último Dead Mini Game. Buena suerte. Como pueden darse cuenta, ya pasamos la Noche 5. Ahora sí vamos a, al desenlace definitivo. Así es. Somos Puppet ahora. A ver, me voy a encargar de una cosa. No sé qué va a pasar. Espérame, me encargo de una cosa. Por fin volvimos. A ver si nos enfrentamos al hombre morado. Aquí vieron que el hombre morado murió porque se metió el traje de Spintram y como tenían fallas en los resortes, se desprendieron y le aplastaron el cuerpo matándolo. Ahora quiero que escuchen la canción del final bueno. ¿Y qué efecto tuvo ganar la, el final? Bueno, lo que tuvo de efecto de ganar es que conseguimos la tercera estrella y que lo desbloqueamos en extras: fueron lo siguiente: desbloqueamos los Jumpscare, los minigames, esto ya que podemos jugar cualquiera de estos minijuegos y los cheats, que era un tema. He activado. Las Fast Nights, Grab Radar y, y No Errors. Las Fast Nights, o sea, que la noche pase más rápido. El radar es para detectar Spin Trap. El Aggressive es que cuando... Eh, eh, si le ponemos este modo, es que Spin -trap va a ser va a ser muy agresivo. Se va a volver a estar muy loco. Y No Errors, eso significa que no te da error en el sistema. Pues, podres, podrás darle free audio y también... Y también no tienes que de la ventilación. Podrás aguantar el tiempo que sea Aguantar el Spintler, lo que sea es, es lo que te da lo, los beneficios Y los Junkers, como soy, ya los mostré en videos anteriores Así que No será petición suya, se van a asustar Que van a tirar el celular por la ventana Ya dije en el, en los, en el, video, en el video antepasado Ya nos iremos despidiendo Este ha sido Cómo conseguir el final bueno O sea, la tercera estrella Así que, espero que te haya gustado, suscribirte al canal, dale like. Y nos vemos en un, un próximo video. Quizás sea de para Final Fantasy 4, eso lo publicaré el martes o, o el lunes por la noche o por la tarde. Porque quizás no suba videos de Final Freddy's todo el fin de semana. Así que, espero que lo hayan comprendido. Así que, nos vemos en el próximo video. Bye bye.